Como en otros casos no corresponde a la historia anterior, eh, no podemos eh, ubicar el movimiento zapatista eh, en uh, las ideologías, las doctrinas eh, y los planteamientos anteriores. Eh, tiene una memoria eh, y un conocimiento y un saber que reconoce en el pasado, pero como parte de los elementos que permiten crear el futuro. ¿no? Y este, este problema de la creación en la historia nos resulta muy, muy difícil de entender. Por ejemplo, en el terreno de los pueblos indígenas, de los pueblos indios, eh, pues estábamos acostumbrados a pensar en términos de ayudarlos eh, eh, a saber español, y, eh, de una manera un poco más brutal a civilizarse, ¿no? Y uh, en un momento dado se pensó que era un nuevo movimiento que implicaba hacer un nuevo ministerio o una nueva organización del Estado eh, para resolver o para ayudar a resolver en forma asistencialista los problemas de los pueblos indios. Antes se pensaba en términos de, de reforma, o revolución por ejemplo el de esa famosa frase de gobernar obedeciendo que, que a mucha gente le llama la atención aunque es una frase que corresponde a un objetivo eh, que viene desde el siglo 17 XVII, 18 del servidor público es un movimiento muy muy siglo XXI, verdad se adelantaron eh, eh, seis años al siglo XXI, ¿no? Eh, y, y es un movimiento en el que eh, sí se puede eh, lograr u, gobernar ¿verdad? consultando a, a todo el pueblo, consultando a todos los trabajadores, consultando a, a todas las comunidades y en actos eh, eh, y en tomas de decisiones especiales se, se puede un, eh, saber cuáles son las opiniones de la inmensa mayoría. El ZLN, entonces, plantea eh, eh, la organización de los pueblos eh, como una nueva política, ¿no? en que eh, realmente la democracia sea eh, lo que significa originalmente en griego, demos eh, eh, es eh, el poder del pueblo, kratos es el poder y demos es el pueblo, ¿no? Entonces, el, el poder del pueblo, por su trayectoria y por su mensaje, ellos están buscando hacer redes eh, eh, de, de, de poder eh, distribuido, eh, que antes era imposible realizar. Y están planteando por ahí una solución para una transición a un mundo menos peligroso, del que estamos viviendo y menos injusto y menos opresivo y menos corrompido como el que estamos viviendo. Se trata de, de, de, de fortalecer ¿verdad? la palabra fuerza la podemos usar entonces ya para, para ser más precisos ¿no? y para no perdernos en discusiones doctrinarias ¿no? bueno, vamos a aumentar la fuerza de los pueblos organizándolos en torno a eh, una a otra democracia, a otro concepto de la libertad y, y, y, y a otro concepto de la justicia. ¿verdad? Ya no solo se plantea la lucha de clases, eh, entre la clase obrera y los capitalistas, ya no se plantea nada más la lucha entre los pueblos coloniales y los pueblos eh, metropolitanos, se plantea la lucha por la sobrevivencia del ser humano. Y, no, y esa va en serio y no la anunciaron los mayas. ¿verdad? La están diciendo los profesores del MIT, de Harvard, de, de Stanford, de, de, de una gran cantidad de, de, de, de sitios ¿verdad? Eh, de la más alta eh, investigación científica, muchos de los cuales no son para nada anticapitalistas, pero están diciendo que si seguimos